¿Estás listo para uno de los eventos más espectaculares que se celebran en Diciembre en Puebla? Ya está aquí la villa iluminada para cubrir con luces y magia el pueblo mágico de Atlisco. Acompáñanos en este recorrido para pasar una noche en familia. Es un escenario perfecto para tomarte fotos, rodeado de miles de luces de colores en un recorrido que va desde el Zócalo avanzando por la avenida Libertad hasta llegar al ex convento del Carmen y la avenida Nicolás Bravo, en donde encontrarás figuras elaboradas por artesanos locales. Disfruta de la variedad de antojitos en el pabellón gastronómico y también de la venta de las tradicionales flores de Nochebuena en los viveros ubicados en la Colonia Cabrera. mecánicos, pastorela y diferentes eventos musicales, además del mercado navideño en donde podrás conseguir artesanías y adquirir regalos relacionados con la festividad, sin hablar de las increíbles fotografías que te podrás hacer al recorrer los túneles de más de un kilómetro y ver muchas figuras adornadas con luces LED de manera totalmente gratuita. Por la paz y la esperanza de la Navidad también están representados en atracciones como el encendido del árbol, el trenecito, el espectáculo de pirotecnia, el taller de juguetes y el desfile navideño Nicolás en el Brilla Fest con un costo de entrada general de 150 pesos y que se encuentra ubicado en Extremo Parque a solo unos minutos del Zócalo de Atlisco. La verdad nos sentimos muy a gusto y contentas Sí, eh, sorprendidos por su iluminación, no en cualquier lado, solamente aquí en Atlisco. Los muñequitos y, los, y lo que graban allá. ¿Te estás divirtiendo mucho? Sí. A mí me gustan mucho las figuras, ya que cada año se van renovando y pues el ayuntamiento busca mejorar y así. Ok, ¿y qué tal? ¿Le está gustando la Villa Iluminada? Sí, lo que hemos visto ahorita es el nacimiento, la iglesia y ahorita el árbol. Casi no vengo, pero esta vez siento que está muy bonita, la mejoraron mucho. La Bella Iluminada 2022, con 13 años de tradición, prevé la visita de 500.000 turistas y te espera hasta el día 8 de enero, así que no lo dudes y date una escapada al pueblo mágico de Atlisco. Mi nombre es Fernanda Salinas y nos vemos en la próxima Ruta Ciudadana.